La denuncia fue realizada por la señora Bárbara Ventura Hilario, quien manifestó sentir temor por su hija, ya que su expareja, el nombrado Giancarlo Francisco Ortega, quien cumple prisión preventiva acusado de homicidio, ha amenazado con matarla en reiteradas ocasiones. Mira, yo vine a hacer esta denuncia porque yo me encontré con, con, con esta nota de voz que Giancarlo Francisco Ortega le manda a mi hijo la madre de sus dos hijos de él ¿Quién es Giancarlo Francisco Ortega? El, el, el papá de los hijos de ella oye, oye padre te voy a decir una cosa oye Pídele a dios de que no me suba y no oíste que nada más si sí, tú vas a durar mucho tiempo viva yo no sé yo no sé si tiene familia uno la tenga a mí no me importa eso yo lo que estoy, yo lo que voy a salir como quiera jodido olvídate de eso que me importa a mi familia a tu madre, que tú lo como la vas a pagar y todas las que tú la, estás haciendo, madre. madre. madre. madre. Date gusto ahí, eh, que yo voy a salir hoy. Date gusto, que yo que estoy por fianza. Eh. Antes de ayer me topé con esa nota de voz que mandó y el celular ni de ni ella fue que me mandó esa nota de voz. Que fui yo que lo encontré. Entonces, en mi casa estamos todos desesperados con yo esto. No sabía que ella era maltratada por él. No, yo no sabía, yo creía, yo, yo la persona, la gente, me, los vecinos me, me lo dicen, me lo decían y yo no lo creía. Él me la tenía entre los callejones porque nunca me alquiló una casa. Yo le puse a él a ellos una casa que yo tenía al lado del punto de Calo. NTN, Arismendi, la antigua.